Por hoy de San Pedro de Zeque, ese pueblo que tenía un encinar precioso y que tenía un grupo de bailes, La Rueca, que tenía dos niños, Héctor y Sofía, que eran súper simpáticos. Pues hoy hemos vuelto aquí otra vez. Héctor y Sofía están a lo suyo, creciendo. Pero vamos a seguir hablando con el grupo y vamos a seguir conociéndolos. Y aunque estoy aquí cantando, está aquí mi corazón. Estará con quien yo quiero dándole conversación. Que con el rengue, rengue, rengue. Que con el rengue, rengue que con el limonito verde que con el agua limonada la luna se va a poner del color de la azucena no creí que por querer se catará tanta pena que con el rengue rengue rengue que con el rengue rengue vaya que con el limonito verde que con el agua limonada iba al pueblo dentro de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 La despedida les doy, la despedida voy dando, vaya despedida alegre que me despido cantando, que con el rengue, rengue, rengue, que con el rengue, rengue, vaya que con el limonito verde, que con el agua limonada. ¡Ega ahí. Estamos con Pablo y Herminio del grupo La Rueca de San Pedro de Ceque, ese grupo que hemos hablado ya, que empezó con sus ocho danzas lanzándose por esos, por esos lugares a bailarlas y a, y a enseñarlas, ¿Y qué más sabéis? ¿Qué más habéis estado haciendo esto, este tiempo? Bueno, pues yo tuve la suerte de conocer a, a uno, de, al fundador, pues hace muchísimos años, cuando, como decía él, bueno, yo, yo en esta escuela, aquí en este lugar, aprendí a tocar la dulzaina en San Pedro de Figue, con unos cursos que se empezaron a hacer a raíz del Consorcio de Fomento Musical de la Diputación de Zamora. Que fue lo que fue el origen del grupo. Eh, bueno, yo creo que ayudó a, a, a crear este grupo y a otros muchos de la comarca de Benavente y los Valles. Y yo tuve la suerte de, de colarme a aprender a lo que era utilizar el instrumento de la dulzaina. Y también tuve la suerte desde muy pequeño, con prácticamente 16 años, pues en otro grupo que teníamos en otro pueblo, que es Santa Cristina de la Polvorosa, pues iniciarme también en lo que es la música de la danza, o sea que ya lo llevábamos un poco en la sangre. ¿no? Pero bueno, las circunstancias de la vida estuve muchos años también con otro grupo de jóvenes allí y yo con ellos coincidí pues, en bastantes certámenes, en encuentros, ...participamos en fiestas familiares conjuntamente... ...y sobre todo también un proyecto que hubo en toda la comarca... muchos ayuntamientos... ...que fue una escuela comarca de folclore... ...que después se trasladó por aquí para Camarzana... ...y a raíz de ahí, pues bueno, yo va a hacer cinco años... ...que bueno, pues otra vez me dice... ...oye, ¿te apetece? ...y la verdad que encantado de estar otra vez con este grupo... ...que es genial. Herminio. Está claro que la gente cuando disfruta eso se transmite a, a, sí, a la gente que lo está viendo, al público. Lógico, porque cuando vas un poco inseguro con los nervios eh, se ve que algo falla, pero cuando estás haciendo las cosas que, que te gustan y, y lo estás disfrutando, no importa y todo a la larga sale todo. perfecto Pues eso se nota, ellos disfrutan de hacerlo y nosotros estamos disfrutando mucho viéndolos y hablando con ellos. Chalanera, chalanera, que llevas en la charlana, luego rosas y claveles, y el corazón de una dama, si pasas el río, no veas el agua, me la envenenaron tus ojos serrana. Siempre me andas preguntando. De que romería vengo, vengo de Santa Lila y la, de Santa Lila y la vengo. Si pasas el río no ves el agua, que la envenenaron tus ojos serrana. Cuando vas a buscar agua, hasta la fuente del cañón, no se encontrar el galán, ¿Qué te estará esperando si pasas el río no ve? Pase el agua. Se la envenenaron tus ojos, serrana. ¡Ega ahí! ¿De dónde es esta cuadrilla? Cuadrilla de tanto rumbo. El de San Pedro dice que. Que lleva la sal del mundo si pasas el río Nove, no ve? Pase el agua la envenenaron tus ojos, serrana. ¡Venga ahí. Pues estamos con Anameli, del Grupo La Rueca, de San Pedro de Zeque. Anameli es un nombre muy extraño. Yo nunca había habido a nadie llamarse Anameli. Es raro, es. Es raro. Sí. Para mí sí. Sí. Para ti supongo que Creo no. Creo que no hay ninguno. Oye, Anameli... Dime. ¿Me puedes hablar del, de tu vestido? Bueno, mi vestido es hecho últimamente porque como los kilos van sumando, pues ya no me vale la ropa y hay que hacerla nueva. Bueno, oye, así pues si te detienes. He lo más bonito es eh, lo que va debajo. Oye, ¿no? ¿lo has hecho tú? Lo he hecho yo, sí. Lo has hecho tú. Sí. Oye, nos va a sacar lo más bonito, vamos a te... aquí la, la ropa interior. Para Mary. Me pongo paños menores, ¿eh? No digáis que no, ¿eh? <risa> Bueno, explícanos, Ana, Ana Meli. Bueno, pues esto, un curso que fui a hacer, igual que Merce, igual que muchas de por aquí, pues nos enseñó a hacer una profesora, y yo esto lo había visto en una revista, y yo dije, ¿unas enaguas con ese trabajo? Y la profesora dijo, sí, pues se pueden hacer, se pueden hacer, y me puse y las hice. ¿Y cómo se hace? Pues esto es como una especie de lagartera, abierta, a base de bastidor, paciencia y hilo. Paciencia, hilo, hilo a sí. hilo, hilo a hilo. Hilo a hilo, hilo a ¿vale? hilo, hilo, y día a día, día a día, muchos días. A ver, explícanos más, más partes de tu, de tu vestido. Pues el mandil, que es un mandil tronco, con pedrería. Las pedrerías, el terciopelo, las puntillas. Que esto es un estilo a lo que se hacía aquí antes, los que venían viejos, ya antes. Que parece que, claro, eso ya no existen. Y el que los tiene, no te los deja. Oye, ¿cómo se llama esta, esta prenda? Esto es el. Dengue. El dengue. dengue sí. Debajo del El dengue que ha abordado, ¿Esto lo has hecho tú también? Sí, sí, acá de neta. ¿Esta ropa es típica de, de esta comarca? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aquí hacemos, bueno, pues yo a mí particularmente me gusta hacer lo de la zona. Y digo, pues que están con esa ropa que saben hacer ellos. A mí me parece impresionante que seis capaces de poneros, tener esa habilidad y esa paciencia. Bueno, después seguimos un poquito más con ellos. Saludos por ti. Aquí estamos otra vez con Kili, que es digamos, un poco el, el motor de, de esta agrupación o el, o el conductor, podemos decir. Y creo que organizáis bastantes cosas y que os movéis bastante. Cuéntanos un poco. Este año eh, tenemos un, un acontecimiento. Eh, en vez de hacer festival, no vamos a hacer festival. Y hemos decidido de hacer una, una comida eh, eh, ...de hermandad... ...con todos los miembros que han pasado por la Rueca... ...que son muchos desde que iniciamos... ...y eh, vamos a hacer ese día de convivencia... ...y un día de fiesta... ...que vamos a hacer para todos los que han participado en, en la Rueca. Cuando hacéis el festival... ...que este año dices que vais a hacer eh, esta, esta otra sí. actividad... ...lo hacéis aquí en San Pedro. Sí, sí, lo hacemos aquí, sí. El festival lo, lo solemos hacer en, en agosto coincidiendo con la fiesta de las nieves, que es fiesta aquí, otras veces también coincidiendo con eh, San Pedro, mmm, la fiesta de San Pedro. Oye, ¿recibís apoyo por parte de las autoridades? Sí, sí eh, en eso estamos muy contentos porque el ayuntamiento eh, nos apoya en todo, eh, siempre nos ha dicho el alcalde que lo que necesitemos, nos dejan el local para poder ensayar, eh, nos, eh, nos ayudan económicamente a hacer el festival. Eh, estamos encantados con el ayuntamiento. Y esto genera una riqueza para el pueblo, ¿verdad? La, la gente conoce San Pedro, de C, menos, que la gente viene. Por lo menos renombre. Exactamente. ¿no? En el sentido de que, bueno, pues, eh, pues hay un festival en San Pedro, pues eso no se limita solamente aquí, sino que. ...a la gente que le gusta esto... ...pues también de otras zonas también viene. Pues muy contentos de haber estado con vosotros... ...y volveremos, volveremos a ver esos bosques magníficos... ...que tenéis por ahí... Sí. ...y a, a esta gente tan sana y, y tan eh, Relacionado con el bosque... ...esa es una zona que se llama Las Majadas... Eh, eh, ...yo eso siempre lo recuerdo de esa manera... Eh, ...pero las han catalogado, la Junta de Castilla y León... ...como encinas milenarias. Y es una pena, eh, si las encinas pudieran contarnos todo lo que nos enseñarían, los bailes que nos podrían enseñar, si pudieran moverse y las canciones. Nosotros volveremos, seguramente volveremos por aquí otra vez, a estar con este grupo y vosotros ahí seguid, seguir viendo el programa y la música.